¡Nuevamente otro video en mi canal de YouTube! Hoy les tengo muy buenas noticias y es que tengo una invitada. No solo es una gran amiga, sino que es mi hermana, es mi familia, es mi confidente, Carolina la conozco hace más de 10 años, me ha acompañado durante mi carrera como modelo como presentadora, en mi amor con su hermano porque fue ella la que me presentó a mi esposo y la tengo hoy aquí bueno, en Perfect. verdad no es Cara Rodríguez es Nina Rodríguez más conocida en el medio ¿cierto? ¿por no. qué te dicen Nina? Bueno, Nina surgió un poco para crear un personaje diferente a lo que conoce la gente como Carolina Rodríguez y como la modelo creamos ese alter ego para poder ser lo que yo era realmente Hoy quise traer a mi hermosa hermana Para hablarles a todos ustedes De un tema que nos toca las dos El corazón, un tema que yo no me he abierto Plenamente con ustedes Me pareció chévere tener como apoyo a Caro Porque ella lo ha vivido siempre conmigo Lo ha vivido también Y es todo el tema de la estética En el mundo del modelaje De la, de la televisión Todos esos sentimientos detrás de eso Que es la inseguridad, los nervios La angustia por ser rechazado Por estar perfecto por, Por encajar en un montón de ideas de belleza y de y de estética, y, de, y del high fashion, y del high fashion. Resulta que Caro y yo, como les estaba contando, nos conocemos hace más o menos 10 años, creo. Sí. Desde chiquiticas las dos empezamos con un ideal de ser modelos, de ser altas, flacas, de ser como de esas modelos que uno ve en las revistas perfectas, divinas, que tienen la vida perfecta. Así queríamos ser Caro y yo cuando éramos chiquitas que anhelábamos ese sueño, cuando en verdad no teníamos ni idea en qué nos estábamos metiendo realmente. Entonces me acuerdo que en una de las pasarelas, Tuvimos en Calix Po Show Hace siglos, en una de las ferias Más importantes de Colombia, nos conocimos Hicimos clic de una porque yo me acuerdo Que yo me estaba quejando No me acuerdo, estábamos hablando como a mí No me escogieron para un desfile, y cara A mí tampoco, bueno es que en las ferias de moda Siempre hay un estrés horrible porque Pues hay una parte súper complicada que la gente No sabe porque ya ven las pasarelas Y las pasarelas es puro glamour y las y salimos nosotras llenas de seguridad pero antes de eso hay todo un tema de casting de un tema muy fuerte donde hay que tener la estima como muy bien puesta y donde hay que estar como muy seguro de lo que uno es y además sacan un metro sacan y... un metro. Y si no entras en la medida exacta, no entras al desfile. Y eso es muy fuerte, porque pues a veces uno no tiene, no, a veces no, nunca tenemos no, entonces nunca. Eso la verdad no pasa. Y tú puedes contar también la historia porque Caro, aparte de haber sido modelo muy exitosa, también fue reina. No sé si ustedes recuerden, pero ella fue virreina nacional en el año. 2009, que vamos a recordarlo aquí con estas imágenes, con este vestido rojo divino de Carolina. ¿Qué sentías tú en el reinado? Bueno, de hecho, estaba hablando hace poco mi mamá y, y la mayoría de imágenes que ustedes ven en internet es algo súper dichosa. Eso era una sonrisa de oreja, pero la realidad de, de lo que pasa detrás es que es demasiado angustiante. Estaba completamente asustada, eh, muy flaca, estaba con un estado de salud un poquito pues no, no tan bueno la verdad. Se pasa mucho estrés, te pasa mucha hambre. No solo por, no, porque no nos den comida, nos dan mucho. Y en el reinado nos consentían mucho, eso sí es verdad, pero el, el estrés era tan grande, el manejo de los medios te están vigilando cada detalle y digamos si pasas, pasas de ser la niña bonita de tu casa o de tu barrio o de tu ciudad a ser la niña perfecta. No, no. Dejas de ser perfecta en ese momento que llegas al reinado y empiezan toda la gente a verte los defectos. Entonces, ah. esta se operó la cara, esta se operó la pierna, esta se hizo lipo, esta se puso cola, esta... y, y se pasa a, a un ejercicio muy diferente que es olvidarte de lo que tú Puedes empezar a querer y mucha gente no sabe que en la mitad de ese desfile en las carrozas cuando Caro tenía que saludar a toda Cartagena, señorita Bogotá o Cundinamarca, señorita Cundinamarca, todo el mundo se preguntaba dónde estaba la señorita Cundinamarca, ¿qué pasó? Pues la pobre. Se desmayó en la mitad del desfile porque estaba haciendo demasiado calor, porque ese día no alcanzó a comer nada, de los nervios, de la presión y eso es algo que hoy en día está pasando y pasa con muchas niñas que se dejan meter esa Inseguridad y esa presión de los demás porque quieren que uno sea la persona que uno no es y eso fue precisamente lo que le pasó a Caro Estaba viendo y ver ahora lo que está pasando en las redes sociales que muchas veces subimos fotos muy bonitas y muy perfectas Donde la piel se nos ve muy linda y el pelo se nos ve brillante y, y la pose y el cuerpo y la verdad es que detrás de, del trabajo de las redes sociales Hay un grupo de gente grandísimo detrás de las editoriales de moda hay mucha gente que trabaja para vender digamos cuando se vende una prenda Y seguro te acuerdas que uno está en las revistas y le decían no no, no, voltea la cabeza un poquito, pon la mano atrás, arqueate arqueate, arqueate, arqueate, arqueate, arqueate, saca la pierna, pero no, pero mira serio, pero sonríe y es una irrealidad total porque son poses supremamente imposibles <risa> sí, te dan calambres y al final obviamente sale un, un, una imagen muy contundente y muy fuerte pero pues que está disfrazando muchas cosas o está vendiendo un producto y muchas niñas toman esta información como la única verdad y no lo es, ¿no? Tú sabes que detrás de eso pues hay un concepto, hay un arte, hay un, una idea de un diseñador para vender una como una personalidad que no muchas veces va con, con lo que no es. Yo sigo en el modelaje pero ya soy mucho más relajada. Caro decidió retirarse por completo del modelaje, ya no hace nada, las nada. Ahora se dedica a la, mu a la música, eh, yo estoy más dedicada a ustedes, al canal de YouTube y bueno la presentación y bla, bla, bla, Pero lo chévere de Caro es que hoy en día todas sus canciones tienen que ver con todo lo bonito que hay detrás de una mujer, el empoderamiento de las mujeres, lo fuerte que somos todas las mujeres, lo que podemos llegar a alcanzar todas las mujeres. Y qué chévere que ella se pudo dar cuenta en el momento justo porque las dos tuvimos algún, en algún punto que, que nos, nos estábamos enfermando ya. Pues es que fue, de hecho, fue en un, en un Colombia Moda donde nos encontramos las dos. En un momento súper estresante, donde nos, nos habíamos cuidado un montón. Habíamos comido bien, habíamos hecho ejercicio. O sea, realmente nos sentíamos bien con nosotras mismas. O sea, fue un proceso como de apoyarnos mucho. Pero cuando llegamos allá, no entramos en el estándar de lo que se necesitaba en la feria. Y tuvimos creo que fue la feria más difícil para las dos. yo terminé devolviéndome en la mitad de la feria a Bogotá. o sea, me sentí me sentí súper fuera de lugar porque ya cuando tú empiezas a construir un poquito de estima y de, de a entender un poco quién eres más allá de cómo te ves cuando alguien te dice hey estás gorda qué es eso las caderas tiene 93 de cadera no pueden decirle <risa> sí, que es como que comiste y ahí y ahí las dos nos, nos, nos escogieron a las dos en un desfile <risa> la diseñadora del desfile como que nos quería mucho y nos escogió y las dos sintiéndonos divinas y salió las dos cogidas de la mano Y esto fue como Como un momento Además súper bonito Porque nunca nos había tocado Compartir una pasarela Pero cuando salimos de la pasarela Todo el mundo era como Están <risa> Están Están obesas, Están musculosas o sea, Se vean gigantes y, y ese fue un momento De las dos como para decir Uy O sea esto, esto de qué se trata Esto no es Esto no es lo que queremos Como que eso Eso no es cierto Y nosotras como que queremos Decirles a todas estas chicas Que están con Lauri Que gracias a Lauri También han conocido mi música Y han estado como pendientes de todo Que detrás de una imagen hay muchísimas cosas más allá que, que la verdad o la esencia de lo que es uno como persona Y que sentimos muchos miedos y muchas inseguridades Y que cuando más flacas hemos estado las dos, porque las dos nos pasó Hemos estado más enfermas y más tristes Entonces no siempre estar flaca es estar feliz En cambio en este momento, que es un momento muy bonito para las dos Donde eh, tenemos el amor, estamos enamorados Estamos haciendo los proyectos que nos gustan, pues nuestras medidas. por qué? No importa, ya no hay metro. Ya no hay metro que nos mida eh, la felicidad y, como, la realización de, de poder decir, ¿cómo estamos con, ¿no? con pelo sí, cortito. no tengo volumen. Medio mamera, no voy a ponerme esas extensiones. Si no les gusta, bueno, ya tengo el pelo así, no me importa. pero pues, si la idea es que ustedes empiecen también a, a, a encontrar esos nuevos referentes de, de, de chicas que, más allá de mostrarles que hay imágenes muy bonitas y que la moda está llena de Amor y de estética y de perfección También hay otro lado muy bonito que es el lado humano Y hay una chica que es increíble que se llama Ashley Graham que, que nos encanta Que es esta modelo que está digamos que rompiendo mucho los esquemas porque sale con su cuerpo curvilíneo y se lo disfruta, invita a otras mujeres a que también se liberen de esas limitantes de, pues, de lo que las hace sentir inseguras, no como la cintura, que no tengo la pierna, que mi pierna es cortica, que tengo mucha nalga, que mi pelo es corto, que mi cara es brotada, que no sé, qué. como que más allá de maquillarse y no maquillarse, sentir pasión por la moda es como poder encontrar ese punto de equilibrio donde, donde uno pueda decir, bueno, esta soy yo y lo disfruto. Sí. Y lo acepto y me amo como Y todo. a veces subimos fotos con filtros sí. porque nos sentimos y retoque, horribles. Y <risa> pero... pero eso no quiere decir que, que, que detrás de, de todo este mundo del glamour y de la estética hay personas con miedos y con inseguridades y, y Laura y yo hemos podido compartir y acompañarnos. Sí, si yo no te yo no te si yo no hubiera encontrado si yo no no hubiera encontrado estaría triste soltera soltera triste soltera. flaca pero feliz flaca pero triste <risa> flaca pero y otra cosa que les quería contar es que Caro hizo una canción espectacular que se llama Heroína y es también el mensaje que queremos mandarle a todas ustedes que sean sus propias heroínas, que se amen profundamente, que sean sus propias héroes de sus cuentos, que salven a las personas que necesitan ser rescatadas de sus propias vidas y siempre sean el mejor ejemplo que pueden ser porque... Pues la vida es solo una y hay que vivirla de la mejor manera posible y ser muy felices y por eso encontré a mi hermana, gracias a Dios, tengo la mejor familia del mundo y hoy estoy tranquila y estoy feliz con lo que soy. Bueno, hay una historia, hay una historia muy loca que, que me acuerdo que fue el, el mejor Colombia Moda de Laura Tobón. El mejor Colombia Moda de Laura Tobón fue el Colombia Moda más triste porque me acuerdo que Lauri estaba en una de sus peores tuzas de la vida es a la que le llamamos nosotras la lipotusa lipotusa es cuando tu corazón está vuelto nada entonces dejas de comer y deja de <risa> y te enfermas y al final terminas eh, obviamente pues raquítica porque pues no hay no hay otra opción y lo que nos llamaba mucho la atención es que en ese colombiano todo el mundo y le decía la hora que era una pina que estaba perfecta que todos los desfiles que mejor dicho y y los riesgos es que uno se empieza como a, a, a sentir mejor porque pues todo el mundo afuera te está diciendo que es perfecto y, y pues era, era la época más... Más triste. Sí, pues estaba muy triste. Y en esa época me acuerdo que Lauri estuvo en una tusa increíble, estaba súper enferma y yo tengo una foto en el reinado que fue en el momento como más cumbre cuando me eligieron que eh, está tan retocada esa foto. O sea, por favor veanla y ustedes van a darse cuenta. Hasta yo me impresioné cuando me mostraron la foto. O sea, tengo el brazo raquítico, el ojo abierto así, el diente blanco, la piel es como si como si me lo hubieran Por estirado, seriana. con los ojos hundidos, la cara súper súper chupada y, y es como esa validad de a qué precio estar flaco, ¿no? Y a qué precio estar enfermo y, y seguir vendiendo esa imagen. ¿O te acuerdas de esa editorial de novias? Uy, no. <risa> Caro me contó la historia <risa> que tuvo unas fotos, un editorial de, de novias, donde le ponían mil vestidos de novia, pero los vestidos de novia eran talla cero. Y Caro pues ahí estabas en talla, no sé, seis. Sí, y ahí uno salía, era de vestidos apretado foto y era más o menos desmayo en, en medio de cada foto era como y la regañaban ah, pero es que a ti por qué no te entra esto pero es que no sé qué pero porque escogieron a esta niña no sé, que no le cierra nada horrible. Y terminaste vom vomitar. vomité, lloré, me desmayé o sea muchas cosas que la gente no tiene ni idea al final las fotos salieron muy lindas también aquí está la portada <ríe> está para, está que las las portadas, <ríe> para que vean que hay realmente detrás de estas superproducciones que vemos tan perfectas y fue, fue duro, ¿no? Fue duro, ¿no? Realmente el modelaje lo hemos sufrido un poco, ¿no? Sí, lo hemos sufrido. Porque somos, somos mujeres con, con texturas pues, reales, ¿no? Y eso que ustedes nos, nos, nos pueden ver súper flacas, pero dentro del medio del modelaje hay unas medidas estándar que igual nos hacen sentir igual súper pues, inseguras y, y, y fuera de, de lo que es el deber ser, ¿no? Deber Entonces, ser. Al, al estar muy flacas estamos muy enfermas, pero al estar saludables... No nos aceptó porque no nos entraba la ropa. <risa> Entrábamos ahí en un dilema de cómo tengo que verme para verme bien para los demás. Y en eso es en lo que estábamos totalmente erróneas, fallando. Y por eso es que queríamos compartir este video juntas, para contarles estas pequeñas anécdotas, vivencias de la vida real. Que bueno, no solo nos pasa a nosotras, nos pasa con todas nuestras amigas alrededor. Hemos vivido casos de amigas creo que un poquito más extremos. La enseñanza es que tenemos que ser heroínas de nuestra propia historia y eso quiere decir que tenemos que romper nuestros propios miedos, romper esos mitos que tenemos que si nos hacemos una cirugía, que si estamos más flacas vamos a ser más felices. Es eso, como encontrar esa parte de ustedes de aceptarse de mirarse al espejo y decir, bueno, pues si soy orejona, si mi nariz es grande, si... Tengo mucho gusto, porque ese es mi caso, sí. o si, o si no tengo la, la cintura 60, o como que se re, nos reconciliamos un poquito con el espejo y con esa idea de nosotras mismas, y, sea, y, y como que podamos contar esa historia. Y poder, podamos mirarnos al espejo y decirnos, tú puedes, yo creo yo en puedo, ti. la magia está dentro de ti. Exactamente, llevarlo, llevarlo a, un, a un ejemplo real. Y aquí y ella voy. y yo seguimos trabajando un montón en eso, ¿no? Eso se trata, que, que se sientan, que empiecen a buscar eso que está dentro. Todas tenemos miedos, todas tenemos inseguridades. Y ninguna de las chicas que ven en la revista se siente realmente bonita. Y eso es una verdad que es, es rara, ¿no? Pero en verdad nosotras nos sentamos a hablar y muchas veces pues ninguna se siente, no, me siento divina jamás. Eso, eso no, no. no es un punto de conversación y queremos invitarlas a eso, a que busquen nuevos referentes de chicas. Están, hay muchas chicas diciendo y contando cosas nuevas eh, y que también nos están invitando a nosotros todo el tiempo a cuestionarnos un poquito, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos contarles a, a las nuevas chicas? A las chicas que nos han estado acompañando. Que no luchen con, con, lo, que, con lo, que lo que que no son, sino bueno, con lo... que disfruten el, con lo que son que disfruten lo que son ¿sale? y que y que va más bien como que hay que encontrar esa esa pasión en la vida que que trasciende cualquier estética, digamos, el cantar o el compartir estos videos que me ha parecido muy lindo porque Lauri ha abierto su corazón y se ha salido de esa perfección y de mostrarse como en los primeros videos que era ¡Hola! Y ahora ya es... esta es Lauri, es Lauri, es, es una chica que, que se ríe de su torpeza, de todo lo que le pasa, de, de ser ella misma, entonces creo que es esta, la oportunidad para invitarlas a eso, a esa búsqueda, a esa pasión interna que al final no tiene metros, Por, ni medidas, ni pestañitas Exacto, ni porque nada. la magia está dentro Sí. Vamos a estar súper pendientes de sus comentarios, de todo lo que nos quieran contar. Eh, aquí abajo pueden escribirnos sus historias, si tienen alguna anécdota que nos quieran contar. Yo sé que ustedes quieren conocer más a cara, entonces dónde te pueden encontrar tus redes sociales. Bueno, en Instagram estoy como Nina Rodríguez Música. R, Nina Rodríguez Música. En mi canal de YouTube es Nina Rodríguez Music. Ahí pueden escuchar mis videos, ver mis letras. Ya van a entender de dónde vienen las letras que escribo y por qué le abro tanto a las chicas. Y a heroínas. A las heroínas, heroínas de nuestras propias historias. Los queremos mucho. Gracias por estar viéndonos aquí en mi canal de YouTube todavía no se han me, me, me suscrito, suscrito. Sus, suscríbanse ya mismo aquí abajo, no mentira, aquí arriba, pónganle like también, pongan sus comentarios, los queremos mucho, despídete Carolina, les mando un beso enorme, eh, bueno, vayan a oír mi música, sigan acompañando a Lauri y pues ya nos van, a, nos van a tener encima mucho tiempo hablándoles de todas nuestras inseguridades y de nuestros miedos. No se sientan diferentes, estamos ahí con ustedes y bueno, déjenos todos los comentarios y los vamos a responder. ¡Los queremos! ¡Chao! Listo, vuelven a empezar la